«Durante seis años busqué la iluminación», dijo el discípulo. «Siento que estoy cerca y quiero saber cómo he de dar el siguiente paso». Un hombre que sabe buscar a Dios, sabe también cuidar de sí mismo. «¿Cómo te mantienes?», preguntó el maestro. «Ese es un detalle sin importancia». Mis padres son ricos y me ayudan en mi búsqueda espiritual. Gracias a ello puedo dedicarme por entero a las cosas sagradas. Muy bien, dijo el maestro. Entonces te explicaré el siguiente paso. Mira al sol durante medio minuto. El discípulo obedeció. A continuación, el maestro le pidió que describiese el paisaje a su alrededor. No puedo hacerlo. El brillo del sol me ha deslumbrado. Un hombre que mantiene los ojos fijos en el sol termina ciego. Un hombre que solo busca la luz y deja sus responsabilidades en manos de los demás, jamás, jamás encontrará lo que busca, comentó el maestro.